Agradecemos eh, el gesto de ustedes venirlo a traer. Nosotros como, como policía le vamos a, a preservar su integridad física, vamos a levantar, va está Y en las primeras zona de la mañana eh, lo llevaremos a lo que es la fiscalía para que le haga su procedimiento. Y, y nada, lo haremos lo más breve posible.